Hola, muy buenas gente ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida o bienvenuda Ya depende, ¿no? De, de cada uno O de cada una o de cada De cada une, ¿no? No sé, la verdad, no sé Pero bueno, lo que venía de yo a decir es que Si os habéis dado cuenta En los últimos meses, creo que son los dos últimos meses Estás subiendo vídeos todos los días y no todos los días, casi todos los días Pero estás subiendo vídeos muy seguido Lo que vengo a decir hoy es que Voy a estar un poquito menos activo, un poquito quiere decir que voy a subir un vídeo o intentar subir un vídeo a la semana Y bueno, pues bienvenido a la temporada número 4 del canal y nos veremos, bueno, en el siguiente vídeo Venga, adiós